Hola, soy James Archer del proyecto Sherlingo y quiero invitarte a que seas parte de este nuevo grupo que se está formando en nuestra oficina aquí en Denver para clases presenciales. Ven, aprende y practica inglés con hablantes nativos del inglés que deseen practicar contigo. Al mismo tiempo, ellos aprenderán español contigo.